el prototipo del Juggernaut el Juggernaut es una fuerte armadura que utilizan los enemigos en Call of Duty y este es el prototipo de cómo pudo o puede lucir en la figura comercializada utilizan piezas estándar y en el prototipo piezas únicas las clásicas frases kick me y get sun están presentes en el diseño cargadores Granadas, espinilleras y demás protegen el cuerpo. Unas gafas y un casco bien definido también están presentes. El enriquecimiento de los colores, característico de los prototipos virtuales, hace gala del mismo. Un gran trabajo hecho por Martín Pía. Una lástima que no lo hayamos podido ver aún. Es difícil determinar la fecha de creación del render, ya que, aunque lo encontré recientemente, Pudo haber sido creado hace años. El detalle luce magnífico y si pudiéramos tener el archivo en 3D podría ser impreso. ¿A ti cuál te gusta más? ¿El que salió a la venta o el prototipo? Déjalo en los comentarios. Si el video te gustó dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Blockers, cambio y fuera!